Hola, eh, quiero comenzar este video saludando a la docente Eileen Bernard y a mis compañeros del curso de Ciencia, Tecnología y Sociedad. En pantalla tenemos eh, mi artículo eh, el, sobre el cual plasme información del científico Salomon Hakim. Eh, el cual pues quiero leer su título La mecánica no solo se aplica a las máquinas, también al cerebro Y pues bien, eh, pasemos aquí a lo que es la introducción del artículo Y pues bueno, no, no voy a leerlo al pie de la letra Sino que voy a hacer como un, un resumen de lo que he plasmado aquí en la introducción y quiero abrir esto en, diciendo que el doctor Salomón Hacking es eh, un señor que estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente se especializó en neurocirugía en Boston, en la clínica LANE. Llegó a Colombia. Y gracias a sus investigaciones, eh, desarrolló la válvula que lo hizo famoso, lo hizo reconocido, que es la válvula de Hacking. También destacar que fue un investigador de neurología en Harvard. Y posteriormente aquí tenemos... Eh, el desarrollo ya de mi trabajo. Eh, voy a explicar por qué escogí a Salomón Hakim. Y primeramente que todo eh, fue por darlo a conocer, por lo que yo no, no conocía a este gran investigador. Y Salomón Hakim, no dice el apellido, no es de acá. Él es de... Eh, sus padres son sirio-libaneses y llegaron acá a Barranquilla. Y sus padres y abuelos fueron doctores. Siempre estuvieron vinculados con la medicina y pues el doctor Salomón quien también estuvo muy involucrado en la medicina y se destacó mucho acá en, en colombia gran, gracias a su investigación y su mayor aporte fue describir el síndrome de hidrocefalia con presión normal eh, es una patología que causa en los pacientes como una especie de letargo eh, ...demencia y dificultad para caminar. Eh, acá podemos ver... Eh, ...también las conclusiones... ...y siguiendo con... con la descripción de, de... la patología que describió Hakim... Eh, ...él pudo hacer sus investigaciones... ...y logró dar... ...con el problema... Y su solución fue la válvula de Hacking, que lleva pues obviamente su nombre. Y la cual hizo que mucha gente se, se mejorara. Posterior a ello la mejoró. Tuvo también tres hijos, los cuales también contribuyeron eh, al mejoramiento y a la optimización de la válvula. La cual... Eh, se inserta en el cerebro y drena el líquido suecalorraquidio haciendo que la presión en los ventrículos del cerebro se estabilice y lo cual la persona recupere eh, su lucidez y pueda volver eh, a caminar con normalidad eh, Destaco que Jaquín es un apasionado del estudio y digamos que Dejo en conclusión de que él no, nunca le pidió eh, recursos a las fundaciones donde él estuvo trabajando. Eh, él trabajó con, a puro pulso con las uñas. Eh, por eso también eso fue un factor por el cual escogía Hacking. Eh, y, también en esa parte destacó que el título lo he puesto así por lo que él era muy brillante en la física y con esos conocimientos físicos los aplicó al cerebro. Y como él sabía tanta física, tenía conocimientos de mecánica de fluidos, lo cual influyó bastante en su investigación y en el posterior desarrollo de la válvula. Entonces, mmm, lo que quiero dejar acá es que este doctor unió esta ciencia, pues que se ve como tan aparte de lo que es la medicina, la logró combinar lo que es la física y la medicina. Y con eso termino. Gracias.